Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza a Crecer con Paloma Hornos. Hace más de 400 años, concretamente en el año 1616, el doctor Juan Soparán de Rieros escribió una obra memorable, de título La medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua. Esta obra es como una antigua enciclopedia de la salud, con la peculiaridad de que su autor se apoya en el refranero popular para referirse a los hábitos de aquella época, razonándolos después con criterios médicos científicos del año 1616. En la actualidad, todo lo relacionado con la salud está plagado de falsas informaciones motivadas por creencias erróneas, por ideas trasnochadas o por los intereses de potentes industrias multinacionales. Para derribar todos estos mitos y dar un punto de vista mucho más humanista de la salud y el bienestar, hoy en Crecer contamos con dos invitados que nos van a acompañar en la aventura de comer mejor y dormir con un sueño reparador. Doctora Nuria Rure, muy buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, gracias por, por hacer ese huecocito en, en la agenda para nosotros. Nuria Roure es psicóloga doctorada en medicina del sueño y la primera somnologist española acreditada por la European Sleep Research Society, algo así como la Sociedad Europea de Investigaciones del Sueño. Eh, Nuria, ¿cómo definiríamos sueño de calidad? Claro, muchas veces hablamos siempre ¿no? de las horas de sueño, pero no le damos mucha importancia a cómo son esas horas de sueño. Hablamos de una buena calidad de sueño cuando realizamos lo que llamamos las distintas fases de sueño, porque cuando nosotros dormimos tenemos como dos fases muy diferenciadas, la fase de sueño REM y la fase de sueño no REM. Entonces, un sueño de calidad sería ir pasando por estas distintas fases en un tiempo determinado y en un momento determinado. Eh, tener buena calidad quiere decir tener un buen sueño profundo, tener unas horas de sueño en las que realmente dejamos que nuestro cuerpo se repare y también tener una cantidad de sueño REM, que es ese sueño REM, esa fase de sueño en que reparamos toda la parte más cognitiva, más mental y más emocional. Por lo tanto, no es solo dormir, no es solo hacer horas, sino que esas horas sean de calidad y quiere claro. decir que sean reparadoras. También contamos con Josep Pont, técnico en alimentación natural y terapeuta gastronómico. Buenos días, Josep, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias, Paloma, por esta invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Hablamos de sueño, pero también hablamos de comida, por supuesto. Josep, ¿somos conscientes de que se puede ganar salud a través de la forma en la que comemos? Yo creo que cada vez más. Uh, seguramente hace un tiempo igual la gente no reparaba en ello. Pero creo que estos últimos años y estos últimos tiempos hay muchísima información, incluso a nivel mediático cada vez hay más sensibilidad, hay sí. más... Bueno, la gente está como más próxima ¿no? a, a conocer, tiene ansia de, de, de esta información y realmente uh, pues creo que sí, Aún es, es un momento que, que mucha gente se sorprende ¿eh? cuando voy, por ejemplo, a dar algunas conferencias en empresas y cuando explico estos beneficios de la comida en, por ejemplo, el sueño, ...o en tu capacidad de, de comunicación... ...en tu capacidad de, de competencias... ¿no? ...en tu productividad... ...pues aún la gente pone a veces cara de extrañada... ¿no? ...pero cada vez creo que estamos ganando terreno... ...en este tiempo y que la, que la gente es más consciente. Pues nos lo vas a desarrollar ahora dentro de un ratito... ...nos vas a sorprender a nosotros también... ...soy Paloma Hornos... ...y les doy a ustedes que nos escuchan... ...mi bienvenida al programa de hoy... ...esta mañana tenemos mucho que descubrir... ...sobre salud, sobre hábitos, sobre personas... ...así que sin más preámbulos... Comenzamos. Según la Sociedad Española de Neurología, el 45% de la población mundial padece problemas de sueño. En España concretamente, más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno de sueño grave y más de 12 millones nos despertamos con la sensación de no haber tenido un descanso suficiente. Nuria Rouré, ¿cuáles son las dificultades más habituales que nos impiden dormir bien? Claro, cuando hablamos de insomnio, ¿no? que es digamos, la alteración del sueño eh, por, por lo que estos datos estaba refiriendo, siempre nos, hablamos a esa, nos referimos a esa dificultad o bien para iniciar el sueño, aquellas personas que llegan a la cama y les cuesta empezar a dormir o bien aquellas personas que durante la noche Pueden dormirse rápido, pero después tienen despertares en los que les cuesta volver a iniciar el sueño. El tercer tipo también de personas con dificultad en sus sueños son aquellas personas que se duermen rápido, que duermen seguido, pero se despiertan antes de la hora deseada, a ¿no? las 4, las 5 de la madrugada y ya no pueden volver a conciliar. Las consecuencias bueno, pues son típicas, ¿no? al día siguiente pues, eh, nos encontramos muy cansados, con pocas ganas de hacer cosas y las causas principales las tenemos que buscar dependiendo un poquito ¿no? de este tipo de mal dormir que tenemos. No es el mismo el que no puede empezar a dormir como el que se despierta a las 4 de la madrugada. Causas hay muchas, hay más de 40 causas, ¿no? pero la mayoría pues, lo podemos agrupar en aquellas causas más diurnas, ¿eh? que son pues, el ritmo de vida que llevamos, ¿eh? un poquito el estrés los horarios, ¿no? no tener horarios regulares, tener una vida desordenada, desorganizada también los hábitos eh, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a alimentación, ¿no? que como comentaba aquí Joseph, va muy relacionado también y luego si queréis lo hablamos. Es decir, todos nuestros hábitos ¿eh? que hacemos y nuestras conductas que hacemos en el día interfieren también o influyen en nuestra noche. Pero no solo las conductas, sino también los pensamientos ¿eh? o los, las emociones. Sabemos perfectamente que sí, tenemos un día en el que hemos tenido una situación un poco más estresante o hemos tenido algún problema a nivel familiar, médico o laboral, pues todo esto también nos puede afectar por la noche. Entonces, cómo gestionar también todo esto, ¿no? lo que nos toca vivir, todas estas preocupaciones, también es muy importante para después poder llegar por la noche con las mejores condiciones. Y hay algunas personas que por su manera de ser ¿eh? tienen más tendencia pues, a generar más preocupaciones o a generar un poquito más de ansiedad por todo aquello que les toca vivir. Y eso también, ¿eh? esa manera de ser personas exigentes, que les gusta hacer las cosas muy bien, muy controladoras, pues también a la vez pues tienen un poquito más de riesgo ¿eh? a que puedan después tener más dificultad, no solo para iniciar, sino sobre todo para mantener el sueño durante la noche. Nos has planteado tres escenarios o tres eh, comportamientos. ¿Quién le cuesta conciliar el sueño? ¿Quién se despierta de forma intermitente? ¿Y quién se despierta antes de la hora deseada? ¿Los tres casos corresponden a eso? que conocemos popularmente como insomnio Sí, exacto el insomnio es aquella dificultad o bien para iniciar uh -huh. o para mantener el sueño cuando hablamos de insomnio también se requiere o se requiere que sea por un tiempo determinado, porque muchas veces me preguntan las personas, ¿qué es lo normal, Nuria? Yo me despierto una vez cada cierto tiempo y tengo una noche pues, que me cuesta un poco más volverme a dormir o conciliar. Entonces, para diagnosticar como insomnio, tendría que este costar dormirnos, ¿no? esa latencia, ese que nos cuesta empezar a dormir, tendría que ser mayor a 30 minutos aproximadamente. ¿eh? Y ese despertar en mitad de la noche, pues también como mínimo de una media media horita para volver a conciliar el sueño y eso tendría que darse como mínimo pues tres veces por semana. Tres meses por semana, que sería también cuando ya empezamos a ver que aquí hay un problema que también tiene consecuencias de día, porque eso es importante, ¿no? qué consecuencias también nos está generando eso en nuestro día a día. Cuando sí. hablamos, perdona, cuando sí. hablamos de insomnio agudo, ¿eh? es aquel que dura menos de tres meses y a partir de tres meses ya estamos hablando de un insomnio crónico, ¿vale? Como decía hace un instante, Nuria Ruri acaba de publicar Por fin duermo, el método definitivo para un buen descanso, gracias a la editorial Vergara. Una guía en la que propone más de 40 claves y estrategias para que podamos mejorar nuestro sueño y nuestro descanso. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo y, por supuesto, en nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Para qué sirve el sueño? Sí, como os decía, cuando nosotros eh, nos quedamos dormidos, pues es como si bajáramos los peldaños de una escalera. Primero estamos en un sueño superficial y cada vez vamos entrando en lo que llamamos más el sueño profundo, que son tres fases de sueño, y finalmente pasamos a lo que llamamos fase REM. Entonces, cada fase de sueño es importante porque cada fase de sueño cumple una función muy importante en nuestro cuerpo. La función principal del sueño es darnos vida. Nosotros dormimos para poder vivir. Hay una enfermedad que se llama insomnio fatal familiar, que es una enfermedad hereditaria en que las personas que tienen este gen, ¿eh? y ahora actualmente en España solo queda una cepa en el norte de España, no ¿eh? nos preocupemos, y estas personas a las que es cuando se les activa el gen, que es más o menos a esa edad de adolescente, bueno, adulto joven, ¿eh? empiezan a cada vez dormir menos, ¿eh? hasta que llega un momento que ya no duermen nada, son incapaces de generar sueño. Pues bien, eso a los estudiosos nos ha ayudado mucho pues, para ver qué pasa ¿no? en nuestro cuerpo cuando dejamos de dormir, porque estos estudios no los podríamos hacer éticamente. ¿no? Entonces lo que vemos es que estas personas una vez que han dejado de dormir, únicamente sobreviven 11 días después de 11 días sin dormir, estas personas mueren. Fijaros lo importante que es el sueño para nuestra vida, porque mira, hablando aquí que tenemos a Josep, eh, fíjate que sin comer, ¿cuánto podríamos aguantar? 20, 30 días incluso, pero en cambio, sin dormir, solo aguantamos 11. Porque cuando nosotros dormimos, eh, digamos que la función principal es la de recuperar, reparar todo aquello que hemos gastado durante el día. Y no solo una reparación física ¿eh? de nuestro cuerpo, sino también una reparación mental. Y eso también es muy importante porque a veces me llegan a consulta personas que dicen «No, Nuria, yo duermo cuatro o cinco horas y tengo suficiente». Claro, ¿por qué? Porque primero reparamos esa parte física ¿eh? y eso que nos quiere decir que a lo mejor tenemos la sensación después de estas cuatro o cinco horas de que ya estamos descansados. ¿eh? Físicamente quizás sí que tenemos esa energía, esa vitalidad, pero ¿qué pasa cognitivamente? Y eso también en las empresas, ¿eh? cuando voy a dar las charlas, les digo, a los que trabajáis generando conocimientos, a los que trabajáis no con vuestra mano sino con vuestro cerebro, es muy importante sobre todo la segunda mitad de la noche. Sobre todo esas dos últimas horas en las que vamos reparando toda la parte cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de concentración, de atención, de memoria, de creatividad, de innovación, de solución de problemas, incluso la empatía, en ¿eh? la relación con claro. los demás. Por lo tanto, eso es importantísimo para nuestro día a día, porque si no, ya vemos todas las consecuencias que hay al día siguiente, no solo físicas, sino también cognitivas, y emocionales Y otra función importante es la de limpieza. ¿eh? Sabemos que nuestro cerebro es un músculo que genera mucha energía, gasta mucha energía y eso lo que genera son como neurotoxinas, ¿no? La, la, la basura ¿eh? de lo que estamos trabajando ¿no? Eso, ese resto pues bien cuando dormimos también lo que una de las funciones principales es limpiar toda esa basura de ese desecho de lo que vamos utilizando durante el día digamos que hay un sistema que es el sistema linfático que es como barrenderos que aparecen por la noche y limpian toda esa basura pues cuando no dormimos bien los barrenderos se van de, de huelga, ¿eh? no limpian suficiente y a la larga lo que se ha visto es que esta basura que no se limpia pues ha quedado como en el cerebro creando lo que es la, las placas de beta-amiloide que son lo que se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer. ¿eh? De ahí que haya una relación muy directa, ¿eh? se multiplica por 5 el riesgo de sufrir Alzheimer cuando no se duerme y no se descansa bien por la noche. Por lo tanto, realmente, si nos tenemos que quedar con una idea de para qué dormimos, básicamente dormimos para poder vivir, ¿eh? poder envejecer, pero además hacerlo de una forma saludable, ¿eh? llegar también a, a tener un, unos últimos años de vida pues, con salud y con bienestar. Nos has explicado que, en qué consiste el insomnio, porque es un, un mal de hoy en día, pero parece que últimamente se escucha mucho eso que le llaman la apnea del sueño. ¿Cómo podemos detectar que padece? Bueno, primero que es la, la apnea del sueño y cómo podemos detectar de uh, eso creo que es lo que estoy padeciendo yo. Exacto. Mira, la apnea del sueño es una alteración del sueño que eh, la causa principal digamos es, En este caso sí que hay un componente hereditario importante porque es una formación del cuello. ¿eh? La apnea del sueño es que cuando nosotros nos dormimos, ¿eh? nos relajamos, todos nuestros músculos se relajan en el momento de dormirnos, hay un grupito de músculos en la orofaringe ¿eh? que se relaja en exceso. ¿Sí? si nosotros tenemos el cuello bien abierto cuando respiramos en el momento en que nos dormimos ese cuello, esos músculos se van cerrando y lo que hacen es que el paso por donde pasa el aire sea más estrecho por lo tanto ese aire al entrar y salir tiene que hacer más fuerza y como están las cuerdas vocales ¿eh? al final lo que hay ahí es un ruido eso es el ronquido el ronquido es la puerta abierta a la apnea del sueño porque hay un momento en que el ronquido puede parar, hay una parada y en ese momento lo que se está ocurriendo en nuestro cuerpo es una parada respiratoria durante la noche. La apnea es esa, esa enfermedad en que la persona deja de respirar de forma continuada durante la noche. Claro, el ronquido eh, es uno de los síntomas en que podemos decir, ostras, una persona que ronca, antes decíamos, oh, qué bien duerme, mira cómo ronca, ¿no? Sí. Pero ahora se, hemos visto, y los estudios cada vez lo demuestran más, que es al revés. Esa persona que ronca tiene mucha probabilidad de que su cuello se acabe cerrando y acabe haciendo apneas del sueño, acabe haciendo esas paradas respiratorias. Esas paradas respiratorias, ¿qué ocurre? Que el cerebro se queda sin oxígeno, porque literalmente el cuello se cierra no llega oxígeno al cerebro y esa hipoxia que llamamos esa falta de oxígeno en el cerebro pues tiene consecuencias. Claro, finalmente el cerebro, ¿qué pasa? Que cuando se da cuenta que nos falta oxígeno pues nos despierta, ¿sí? Para poder respirar, porque claro. al despertar Volvemos a coger la fuerza en los músculos y vuelve a respirar. Pero claro, si hacemos mucha apnea, mucha parada, que quiere decir que el cerebro, que es muy listo y no nos deja ahogar, nos va despertando mucho. Y eso puede tener como consecuencia una fragmentación de sueño. Nosotros decíamos que había que entrar en un sueño sí. profundo, pero uh -huh. si yo estoy intentando entrar en sueño profundo y hago una apnea y el cerebro me despierta, vuelvo a una fase superficial de sueño. Por tanto, las personas que tienen apnea tienen un sueño muy, muy superficial. Como consecuencia de eso, básicamente eh, consecuencia al día siguiente es mucha somnolencia. Son personas que duermen muchas horas, pero que al día siguiente se sienten cansados cuando se despierten, se despiertan, tienen la sensación de que no han descansado bien y en situaciones un poco aburridas o monótonas, ¿no? viajando de copiloto en un coche o en el cine, por ejemplo, pueden dormirse con facilidad. ¿eh? ¿Por qué? Porque ese fraccionamiento de sueño no les ha generado ese sueño de calidad. Y consecuencias también muy importantes a nivel cardiovascular, porque cada vez que ese cerebro se queda sin oxígeno, el corazón... Pues como no tiene que latir tan fuerte porque no hay oxígeno para repartir, hace una bradicardia, va lento, pero en el momento que se despierta y hace ese micro despertar, como tiene que volver a restaurar todos los niveles de oxígeno en sangre, lo que hace es una taquicardia, ¿eh? bombea muy rápido. Entonces, claro, ahí el, el corazón está trabajando en exceso durante la sí. noche porque va pasando como arritmias, ¿no? De, de, de latir muy lento, latir muy rápido. Consecuencias de eso también o síntomas que podría decir, ostras, Nuria, a mí quizás me pasa eso. Pues una hipertensión arterial, que ¿eh? es una de las primeras consecuencias que se ven. Una hipertensión resistente muchas veces a fármacos, ¿eh? que en los fármacos no, no les ayudan sobrepeso, un sobrepeso importante estas personas porque al no respirar bien, no metabolizan bien, ¿eh? no queman tanto la grasa durante la noche entonces también puede haber un sobrepeso ¿sí? y sobre todo después problemas a largo plazo cardiovasculares, personas que tienen pues eh, más riesgo de tener arritmias o infartos ¿sí? ¿A, qué, ¿A qué especialista tendríamos que recurrir si sospechamos que padecemos apnea del sueño al otorrino? A, no, no sé ¿A qué Especialista? Generalmente es el médico de cabecera, ¿eh? que es el que hará ese primero, el médico de familia es el que hace ese primer screening, pero básicamente los neumólogos son los encargados de hacer ese diagnóstico en el que se hace una prueba de sueño nocturno ¿eh? para descartar estas amneas de sueño y después quién son los que deciden el tratamiento uh -huh. más adecuado. Es cierto que. Entramos, claro, no dormir nos produce malestar, como eh, como nos sentimos mal no dormimos, como no dormimos eh, nos metemos, es habitual ese bucle en el que nos enganchamos y además eh, eh, con, todo eso con la presión de que me tengo que dormir. Exacto. Mira, ese es el, el, el, la máxima queja, ¿no? Muchas veces de cuando eh, llegan a consulta a los pacientes o las personas que, que quieren mejorar su sueño. Y es que entran muy rápido en un ciclo, el que llamamos el ciclo del insomnio. ¿eh? Es un ciclo muy negativo. Empiezan a dormir mal, al día siguiente se encuentran muy cansados, muy fatigados, con pocas ganas de hacer cosa. Hemos dicho que la alimentación, el deporte nos puede ayudar muchísimo a dormir mejor, pero cuando estamos mal dormidos estamos cansados, no te ganas de hacer deporte, no tenemos tanto en cuenta aquel alimento que comemos, comemos tenemos tendencia a comer más producto más calórico ¿eh? con lo que o más azucarado, con lo que además tampoco no nos ayuda. Favorece, claro. Y poquito a poquito vamos entrando en lo que llamamos esa rueda porque cada vez vamos durmiendo peor. Llega un momento en cuando eh, estamos durmiendo mal que llegamos por la tarde-noche ya sufriendo, ya pensando, a ver cómo dormiré hoy, ¿sí? Claro, cuando nosotros eh, llegamos a la cama necesitamos dos tipos de desconexión, una desconexión física, tenemos que estar quietos, pero también una desconexión mental, ¿no? Si yo llego a la cama como muy preocupada, con mucho estrés, ¿no? mucha preocupación, me costará mucho dormirme. Claro, si yo ya llego a la cama pendiente de a ver hoy claro. cómo duermo, esa misma activación ya va a evitar que mi cerebro pueda relajarse. Y eso es muy típico que pacientes me dicen, Nuria, es que parece que me estoy durmiendo y cuando cojo el sueño el cerebro me abre ya otra vez los ojos. Es como que se resisten. ¿no? Y además cuando se despiertan en mitad de la noche lo primero que hacemos ¿qué es mirar el reloj ¿eh? para ver cuántas horas he dormido, cuántas me quedan ¿no? y ahí ya está ahí empezamos con esa preocupación de uff, solo son las tres ¿eh? solo son las tres tengo que dormir porque al día siguiente si no, no valdré nada, estaré muy cansada con todo lo que me espera al día siguiente y esa rumiación y sobre todo esa presión de sueño de buscar el sueño es lo que nos va a evitar dormir porque el sueño no puede buscarse el sueño tiene que aparecer sueño cuanto más lo buscas cuanto más lo persigues peor por lo tanto el hecho de ya pensar, ¿eh? tengo que dormir, vuelve a activar otra vez ese cerebro ¿eh? y nos vuelve a costar mucho esa desconexión. Otra vez. ¿eh? Y al día siguiente, pues también por la mañana, vaya noche pasado, ¿eh? solo esperan a ver a quién se encuentran en casa o en el trabajo para explicarles lo mal que han dormido, las consecuencias que han tenido. Un poquito se vuelve eh, como el factor principal de estrés. ¿eh? Y al final ya es igual los problemas que yo tengo en mi día a día, porque ya el sueño, el no dormir, ya se ha convertido en ese factor estresante principal en mi vida y lo único que necesito en este momento y además lo refieren así lo único que necesito para estar bien es poder dormir, no tengo otros problemas que no sea el principal empezar a dormir bien. Hoy contamos con Josep Pond que es nutricionista y, y uniendo ambos mundos ¿no? el, el, la, la, la alimentación o la, la mesa y la cama dormir mal ¿O dormir poco? Nuria, ¿engorda o no adelgaza? ¿Cuál sería lo correcto? Mira, un estudio que se hizo, ¿eh? y creo que va a responder bastante a esta pregunta, en la que se, se pusieron en, en un grupo de personas que se las dividió en dos grupos y a los dos grupos se les hizo hacer una dieta de hipocalórica, ¿vale? De unos mil kilocalorías aproximadamente. A la mitad de este grupo se les dejó dormir mmm, con normalidad, eran personas que dormían unas 7-8 horas cada noche y al otro grupo de personas se les eh, privó eh, de sueño y se les dejó dormir menos de 6 horas, creo que está alrededor de unas 4 horas aproximadamente. Lo que vieron eh, al, eh, en unos meses fue que el grupo que había dormido bien había perdido peso, ¿Eh? Habían conseguido perder peso, mientras que el grupo de personas que no habían dormido suficiente, no solo no habían perdido peso, sino que algunos de ellos habían ganado peso. ¿Qué quiere decir eso? Y luego los estudios que eh, han, han mirado por qué ocurría eso, lo que se ha visto es que cuando nosotros dormimos pues tenemos unos ritmos circadianos en nuestro cuerpo eh, que se regulan por un reloj central. Pues bien, hay dos hormonas que son la grelina y la leptina que son esas encargadas de decirnos cuándo tenemos que tener hambre y cuándo ya estamos saciados. Pues bien, lo que se veía es que cuando no dormían bien estas hormonas se desregulaban, ¿eh? se perdían, daban como señales incorrectas. ¿Qué hacía eso? Hacía que las personas tuvieran más necesidad de comer entre horas, picaban más entre horas y además lo que hacían no solo era no picar entre horas sino que además lo que comían, claro cuando tenemos esa ansia ¿no? por comer, ¿Qué nos pasa? Que no vamos a coger la fruta, generalmente no. una manzana, ¿no? Acabamos comiendo producto más calórico ¿eh? por esa deregulación de esas hormonas. Y sí que se ha visto que el hecho de no dormir bien acaba generando más sobrepeso en esas personas. Muchos de los oyentes de nuestro programa pertenecen a la comunidad educativa y con comunidad educativa me refiero tanto a los docentes como a las familias. Nuria, ¿nos podrías regalar un par de consejos para generar en nuestros hijos buenos hábitos en lo que a sueños se refiere? Pues mira, si hablamos de adolescentes, hijos, yo creo que el, el principal obstáculo que tenemos ahora son los móviles. ¿eh? El móvil es, eh, yo creo que será el factor principal de, de insomnio en el futuro porque nos estamos acostumbrando todos a ir a la cama con ese compañero de cama que es el móvil y eso es fatal para nuestro sueño y nuestro descanso. No solo por esa hiperactivación que hace en el cerebro antes de dormirnos ¿eh? cuando estamos estimulados con esas imágenes y esas luces, sino precisamente por la luz azul que emiten los dispositivos. Ese reloj central que, que os decía que es el que nos hace venir el sueño y el que empieza a decirle al cerebro que tiene que empezar a segregar melatonina, que es la sustancia que nos hace dormir, cuando le estamos dando una luz azul que es la que emiten los móviles, estamos inhibiendo, impidiendo que se segregue esa hormona que es la melatonina. Con lo que muchos adolescentes o niños cada vez más jóvenes vemos que se van a la cama y les dicen, papá, mamá, ¿eh? no puedo dormir, no tengo sueño, y cogen el móvil. Pero es que ese móvil, esa luz que transmite, hará que cada vez tenga menos sueño, porque hará que no se segregue esa hormona que es la que, en teoría, encargada de hacernos venir el sueño, por lo que es un pez también que se muerde la cola. Entonces, siempre decimos los expertos que recomendamos que se dejen los móviles fuera de la habitación, pero con los adolescentes mucho más, con más razón, porque ellos ya tienen una tendencia a tener lo que llamamos el retraso de fase, que esa melatonina se empieza a segregar más tarde y el sueño les viene mucho más tarde. Si encima le ponemos el móvil, aún aumentamos más esa probabilidad de que no puedan conciliar hasta más tarde. Claro, ¿qué consecuencia tiene eso? Que empiezan a dormir más tarde de lo habitual, pero si les dejamos dormir, ellos dormirían, dormirían hasta las 11 de la mañana perfectamente, pero ¿qué pasa? Que sobre todo en el instituto son los primeros que claro. empiezan y los estamos despertando a la mitad de su sueño. En ese momento en que quizás tienen su sueño más reparador. Y sobre todo les faltan esas dos últimas horas que, como os decía antes, son las más importantes para la consolidación de la memoria, la atención, ¿eh? digamos, el aprendizaje. Entonces es muy importante garantizar que duerman las horas necesarias. Y hablamos que los adolescentes necesitan entre ocho y nueve horas. ¿vale? Calculemos cuántos adolescentes están durmiendo estas Uf, horas. Claro, si se levantan es, a las siete, mmm, nadie claro, está en la cama a las diez de la noche. A las diez de la noche. Fijaros, son, digamos, los, los máximos perjudiciados en este caso. ¿eh? Por tanto, garantizar esas horas de sueño es fundamental sobre todo para... Garantizar el aprendizaje, claro. ¿eh? para garantizar también que sean eh, bueno, den lo mejor de ellos en el estudio, ¿eh? porque muchos son capaces, pero llegan a la escuela con su nivel de alerta, su nivel de atención muy bajos. Es como si a nosotros, a nosotros nos despertaran a las 5 de la mañana y nos pusieran a trabajar. No podríamos rendir al 100%. Porque no tenemos la alerta, no tenemos la atención, no tenemos la concentración en los niveles óptimos. Igual les pasa a ellos. Luego cuando llegan a casa, comen, hacen aquella siesta, ¿eh? que les ayuda a recuperar, y eh, pues bueno, es un pez que se muerde la cola. Muchas veces así está demasiado larga que luego cuando llega la noche no tienen sueño. Y eso también les lleva muchas veces a discusiones familiares, ¿no? Claro, porque eres por un vago, porque no estudias, porque cuando vemos realmente que cuando modificamos esas fases de sueño y conseguimos que ese adolescente vuelva a conseguir su ritmo. Adecuado, es decir, que empieza a dormir a la hora establecida, 10, 10 y media, ¿eh? y recupere sus horas de sueño, lo que vemos es que aumenta muchísimo ese, eh, ese rendimiento académico y esa relación con los padres, ¿eh? porque luego sí que ven ¿eh? que es un niño que está más atento, que está más motivado, claro. ¿eh? porque tiene sus niveles adecuados. Muchísimas gracias, Nuria Roure, por acompañarnos esta mañana y por aportarnos este método definitivo para un buen descanso en tu obra Por fin duermo. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, Paloma. Alrededor de una mesa vivimos los momentos más importantes de nuestra vida, ocasiones en las que se une el acto de alimentarse con el disfrute gastronómico. Josep Pond es técnico en alimentación natural y terapeuta gastronómico, con formación en coaching holístico, nutrición, dietoterapia, alimentación energética, medicina tradicional china y nutrición ortomolecular. Pensando en el placer de comer como encuentro social o experiencia sensorial, Josep, ¿la nutrición, la dietética y la gastronomía tendrían que ir de la mano? Bueno, Paloma, primero de todo, quiero aprovechar para felicitar a Nuria todo lo que ha estado explicando porque tengo muchísimos clientes y pacientes que, vamos, lo que estamos hablando me resonaba cantidad. Esta entrevista se, las voy a, se la voy a enviar a muchos de mis clientes porque es segurísimo que les va a ayudar muchísimo. Ha sido súper interesante, súper bien explicado. Y me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Y en muchos momentos, pues evidentemente la alimentación está muy relacionada con este tema que hablábamos antes del cansancio, del por qué durante el día muchísima gente cuando duerme, descansa mal, tiene esta ansia de picar, coge estos procesados, coge estos dulces, coge todos estos, estos alimentos trampa que luego repercuten en la salud, en, el, en la báscula y en, y en todo, ¿no? y, en, y en la capacidad también energética. Bueno, dicho esto, volviendo a tu pregunta, Paloma, <risa> eh, nutrición, dietética, gastronomía, desde mi punto de vista tendrían que ir todo de la mano, evidentemente. O sea, para mí el, el comer es un arte, eh, alimentarte, todos nos alimentamos, todos, que más que menos pasa tres momentos al día en la mesa, por la mesa, o, o se alimenta ahora con el aire intermitente, pues igual menos, alguien lo hace un poquito menos, pero básicamente todos, eh, todos comemos, evidentemente es nuestra energía, pero no solo esto, para mí eh, mi enfoque, cuando tú me comentabas y me presentabas que decías que soy terapeuta gastronómico, pues lo enfoco de esta manera porque intento unir esta salud y este placer, ¿no? O sea, para mí el tema terapéutico saludable que es desde hace unos 10-12 años que me dedico a esto, eh, no puedo olvidar mis raíces de donde vengo, que vengo del mundo de la restauración, vengo de trabajar muchos años en, en restaurante y en este mundo, donde pues, realmente mmm, todo lo que, es, lo que era este tipo de alimentación más gourmet o, o que daba mucho más importancia al plato y a su contenido, pues eh, realmente mmm, ni lo olvido ni lo quiero olvidar y para mí van de la mano e intento dar esta esta visión de poder comer de una manera saludable, pero disfrutando en la mesa. ¿Qué le dirías entonces, o qué le dices de hecho a tus, a tus clientes, todas esas personas ocupadas, como somos todos hoy en día prácticamente, que tienden a poner en el plato lo primero que pillan en la nevera? Pues una gran pregunta. Les digo que se ocupen de ellos. <risa> <risa> o sea, cuando estamos tan ocupados en tantas cosas que seguramente no son tan prioritarias o, o nos parecen, nos lo parecen que son tan importantes, pero realmente lo que es más importante que es ocuparnos de nosotros mismos, eh, pues lo olvidamos, ¿no? Y siempre les digo esto priorízate, priorízate, por favor ponte tu primera ponte tu primero eh, quiérete más y cuídate más y evidentemente, evidentemente si nos ocupamos más de nosotros mismos y no nos preocupamos tanto de otras cosas pues siempre nos ayudará a ser más conscientes. Y es el primer paso. Cuando eres consciente, esta alimentación consciente, ¿no? ¿Qué pones en tu plato? ¿En qué va a repercutir eso que vas a poner en tu boca, en tu día a día, en tus competencias? ¿Cómo vas a descansar? ¿Cómo vas a actuar a eh, nivel emocional? Ya sabemos, por, por suerte por desgracia, que comida y emociones van de la mano. La manera más fácil de tapar estos bloqueos emocionales que todos tenemos es poniendo cosas en la boca que, que es lo primero que encontramos en casa y con esta sobreproducción o tanta facilidad de producto que tenemos hoy en día en supermercados, en tiendas, en todas partes y este bombardeo mediático que sufrimos todos en casa desgraciadamente tenemos muchísimo producto de estos que antes comentábamos procesados, refinados, azucarados producto que bueno que sabemos que tiene un impacto momentáneo en nuestro cuerpo, que nos da esta como euforia pasajera, pero que al cabo de hora y media, más o menos, ya tenemos esta hipoglucemia otra vez en nuestro, en nuestro organismo, que nos empuja otra vez, es este pez que antes decíamos que se muerde la cola, ¿no? sí. este bucle sin fin de ir repitiendo este patrón continuamente, que esto es lo que nos va a traer seguramente problemas, tanto en la báscula, como decía antes, como posibles inicios en alguna posible patología, uh, dispepsia o dolencia. Precisamente haciendo alusión a, a este ritmo frenético en el que nos miramos y nos cuidamos y nos queremos muy poquito, eh, hemos perdido uno de los hábitos que en los que quizá los que somos de nuestra generación sí que cultivábamos o se cultivaba en nuestra familia, que es eso de sentarnos a la mesa para comer. ¿De qué manera Josep influye el no sentarse o sí sentarse o, o, o no sentarse y comer apoyado poco menos que en el fregadero con, la, con un plato en la mano? ¿Eso influye Uf. ¿De qué forman nosotros? Pues influye mucho. Mira, aquí hay distintos vértices o, o enfoques, ¿no? O distintos puntos o matices que podríamos, de los que podríamos hablar. Uno de los primeros que se me ocurre y viene a la cabeza, por ejemplo, es el tema que antes comentábamos con Nuria del picar, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, a media tarde, o normalmente la mayoría de clientes que tengo siempre me dicen que el, el momento más complicado de gestionar es después del trabajo. Después de tus horas de trabajo, aguantando al jefe, aguantando a tus compañeros con, con el estrés, con las llamadas, con las prisas, la presión, llegas a tu casa y es este momento de premio. Dices, bueno, yo ahora llego aquí, bajo mis defensas, ya me relajo y pues voy a la nevera o voy al armario, voy a la cocina y lo primero que encuentro normalmente, lo que comentábamos antes también, ¿no? la diferencia entre el apetito y el hambre. ¿no? Bueno. Este apetito más emocional, que tu, tu organismo no te pide un plato de lechuga o de garbanzos, sino que te va a pedir pues ese trozo de chorizo o de, o de alimento salado o dulce. ¿no? Un, un impacto en tu paladar que sea más extremo, ¿no? que no sea algo más neutro. Um, claro, pues fíjate que si tú coges cualquier cosa, ahora lo que se te ocurra, y te sientas en la mesa, es muy probable que tu elección será más saludable. Todo lo que te comes a, de pie, mmm, ya duda. Qué suelen ser cosas que suelen ser o bolsitas mm. o cosas de estas ya tan preparadas que venga va, que si pico de aquí, clac, clac. En cambio, si te sientas en la mesa, ya el, solo este acto reflexivo, consciente de irte a la mesa y sentarte, sea lo que sea, primero que te lo vas a comer mejor, más pausado, vas a masticar mucho más esto también con Nuria lo podríamos hablar, porque el tema de masticar es súper importante, cuanto más trabajo aquí arriba, luego más, menos trabajo abajo, claro, y por ejemplo, ya también uniéndolo, haciendo este link con el tema del sueño la, la cena es súper importante o sea, tú depende de lo que comas en tu cena, si, si te comes un cóctel de nutrientes, que hay grasas hay azúcares, hay estos hidratos, toda esta mezcla de cositas, hace que te lleves la comida a la cama, y luego tú no descansas, digieres y la noche está para descansar, no para digerir, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate lo importante que es, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Sentarte en la mesa en estos momentos del de picar, ¿no? De, de, de la merienda o, o de media, media mañana. Y luego, claro, evidentemente, cualquier acto reflexivo, ¿no? Es este momento de, de irte a la, a la mesa. Ahora, ahora se habla mucho del mindfulness, ¿no? De este estar presente. Esta, este momento que te conectas ¿no? con, con tu plato, por ejemplo, con la comida. Dejar... Del mismo modo que antes hablábamos de, de, de los móviles, estos dispositivos electrónicos que tanto nos intoxican o tanto nos repercuten en el sueño, en la comida sería lo mismo. Claro, piensa que si tú puedes desconectar en ese momento, en esta pausa, en este momento de quererte más, de sentarte en la mesa a media horita o el tiempo que sea, tú, con tu comida y siendo consciente de lo que estás comiendo, sin mirar una pantalla, sin ese estrés de contestar ese WhatsApp, ese correo, Claro, o recibiendo noticias fatales, como sí, están sucediendo sí, hoy continuamente, cierto. el impacto es muy distinto, ¿no? Por esto, uno de los motivos, de los cuantos motivos que vale la pena sentarte en la mesa. ¿Cómo tendrían que ser las comidas en familia? Pues um, una, una fiesta. O sea, la, la, <risa> yo, yo creo que la... Sí, sí, yo, yo el tema es que el tema de la mesa, por esto en, en, en mi libro en, en tu vida en la mesa, hablo mucho de ello, ¿no? De recuperar esta tradición tan nuestra, además, ¿no? en este país, de poder compartir. O sea, yo hablo mucho de, de estos valores, ¿no? De, de poder recuperar y enseñar, ¿no? Tu, tu programa fantástico de, de, que hablas de crecimiento, ¿no? Y de crecer en la mesa es, que es lo más potente que hay. Y claro, tener los que somos padres, yo, por ejemplo, a mis hijos, um, ellos van a recordar siempre este, estos momentos de, de oye, como, gracias, por pídeme las cosas bien, ¿no? O por favor, o o sea, este agradecer, este respeto tan importante, el compartir muchos de estos valores que se están perdiendo seguramente y que la mesa es una herramienta, es un sitio, es un vínculo donde celebrar estos momentos. Y por esto una comida familiar sería, yo siempre aconsejo, claro, en las grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, estos sitios que todo el mundo con estos horarios, con este estrés que tan galopante que todos sufrimos, es complicado a veces incluso conciliar una comida, un en momento, familia, sí. todos juntos. Para mí esto es importantísimo. Es fundamental que, aunque sea la cena, ese momento de explicarnos cómo ha ido el día, de poder compartir ese momento, que es lo que nos llevaremos al final. Es lo que recordaremos cuando seamos mayores, el momento pasado es con tus padres, eh, con tus abuelos, con quien sea, no con tus hermanos, de poder comunicarnos, poder celebrar ese momento todos en comunión. no Creo que es muy importante. Josep Pond acaba de mencionar la obra que ha publicado recientemente, Tu, tu vida en la mesa, publicada con plataforma actual. Cuéntanos, Josep, ¿qué podemos encontrar en esta obra? Porque la planteas como una terapia gastronómica. Sí, sí, sí, porque tuve muy claro desde el momento que me planteé escribir un libro. Es mi primer libro. Me hacía mucha ilusión hacer como un homenaje a la mesa. ¿no? Como antes comentábamos a micrófono cerrado contigo, Paloma. Hay muchísimos libros de nutrición, Muchísimo, muchísimos libros sí. de qué comer, cómo comer, mm. uh, que analizan los nutrientes, están analizando siempre pues, platos, recetas. Tenía ganas de hacer algo más reflexivo en torno a esta mesa. Yo, como antes comentaba, uh, mi padre mm, viene del mundo de la restauración. Yo nací uh, al lado de los fogones y de las mesas y uh, quería unir estos dos mundos. Por esto hablo de la terapia gastronómica. Para unir este mundo pues, más uh, saludable y este mundo más, más placentero, no más gastronómico, de disfrutar en la mesa. Y por esto hay una parte del libro donde me dedico a desgranar, a analizar la mesa como mueble. Hablo de tipos de mesa, de materiales. O sea, pensad lo importante que es, por ejemplo, ¿eh? um, ahora en el mundo del diseño, para tener una estética en casa pues, más... Uh, bueno, pues que, que, que quede todo muy bonito y tal, muchas veces compramos mesas de, de vidrio, ¿no? Mesas de un diseño más llamativo. Claro, una mesa de vidrio, por ejemplo, en el energético, es un material que es fácil de romper. Y eso se transmite a la familia. Es, desde mi punto de vista, es mucho, sería mucho más aconsejable o más, o más interesante, por ejemplo, comer, como explico en el libro, en una mesa de madera, de uno, que tengamos unas, una base, unos fundamentos fuertes que esta fortaleza Esta fortaleza se transmite incluso a nivel familiar. Nos transmite esta, como esta, este punto de apoyo. Te puedes apoyar. Incluso y, y, mirad el, el tipo de la textura y del material. Es mucho más cálido. En una mesa de madera, por ejemplo, no hace falta casi ni que pongas un mantel ni unos individuales. En cambio, en una mesa metálica de mármol, de vidrio, es fría. Eso también se proyecta en tu, en tu carácter. Claro. O sea, parece, son cosas que a veces uno no, no mm -hmm. presta mucha atención. ¿no? Pues me gusta mucho hablar incluso del Feng Shui. O sea, hablo de muchas cosas distintas en este libro, en esta primera parte, donde desgrano, hablo de cómo vestir a la mesa, de qué, del protocolo en la mesa. ¿vale? Uh, lo, lo analizo todo. Y luego en la segunda parte del libro me dedico más a hablar de esta mesa saludable y mesa gastronómica. Doy unos cuantos tips unos cuantos consejos para ganar salud en la mesa, y la última parte del libro habló, habló más de esta festividad, ¿no? de, de este tema más gastronómico que yo he vivido en primera persona muchos años, y del cual no reniego como antes comentábamos, para que todos disfrutemos más. ¿Qué errores inconscientes, así para, como última pregunta, ¿qué, qué son los, ¿cuál es el mayor error inconsciente que cometemos a la mesa? <risa> El mayor, mayor, bueno, esto sería, es difícil decir quedarnos con uno, porque hay unos cuantos, ¿eh? um, Mira, te, te voy a hacer unos cuantos. Yo, por ejemplo, el tema, como antes comentaba, el masticar creo que es súper importante. Para mí es una de las bases. Hacer una buena digestión, cuando hablamos de alimentación, es fundamental, porque luego el impacto que tendrá en tu salud, en tu peso, en tu descanso, en todo, es súper importante. Con lo cual, el tema de masticar, seamos conscientes, Seguramente no hace falta masticar 40 veces, como muchos especialistas dicen, pero como mínimo, o sea, no engullir, no tragar más mm -hmm. trozos, que luego nos va a dificultar mucho más, incluso a nivel energético nos roba mucha energía. Es lo que nos cansa más. tema de digestión es lo que nos cansa más en nuestro día a día, ¿no? Por esto, el tema del masticar. Luego, incluso con cómo nos sentamos en la mesa. O sea, la postura, el tema postural <ríe> es súper importante. Uh, Nuria seguramente nos hablaría del el tema también de cómo estar en la cama, ¿no? Pues el tema en la mesa, uh, incluso cuando hablamos también, hablamos de las familias, ¿no? De los niños en, en la infancia. O sea, a veces vemos gente que está medio estirada, que está en plan, que dices, oye, ¿pero esto es, te estás comiendo? O sea, siéntate bien, por favor. Un poquito, pues tener una, como una base importante, ¿no? Luego, evidentemente, el tema tóxico de lo que comentábamos antes de todo el tema de pantallas, ¿no? O sea, estar centrado, estar un poquito conectado con lo que estás haciendo y estar presente, presente y saber escuchar a tu cuerpo, saber qué es lo que mejor te va y buscar este momento tuyo, personal, de poder compartir con los tuyos. Estás en compañía, pero poderlo aprovechar uh, de, de la mejor manera. Pues muchísimas gracias a los dos, a Nuria Roure y Josep Pont por, por acercarnos a este concepto más holístico de la salud, una, un poco salud en 360 grados que queríamos aportar de, desde el, el programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a los dos y, y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Cres con Paloma Hornos.